Chicos, hoy os traigo un nuevo truco de experiencia en Fortnite En el vídeo no sale dándome experiencia porque ya lo he utilizado tanto que se me ha crasheado y no me da nada Pero bueno, a mi hermano le ha dado hasta 60.000 de experiencia en un segundo Bueno chicos, el siguiente paso que tenéis que hacer es poner el código que tenéis a continuación aquí puesto en pantalla Tenéis que poner este código y ponerlo en creativo, ¿vale? Para no tener que esperar los 80 segundos que me comí yo Y por cierto, eh, es mejor este truco con dos personas, ¿vale? Si lo hacéis solo tampoco pasa nada Pero creo que os resultará más fácil si lo hacéis con dos cuentas Bien chicos, lo único que tenéis que hacer una vez empiece la ronda Es fijaros muy bien dónde están las armas En este caso me ha tocado respawnear aquí Y ahí están las bolas de colores, bien ¿Veis esto del creador? Pues nos vamos a la esquina y vamos a tener que subir hasta la punta arriba, hasta donde nos deje el mapa, ¿vale? Hay que aprovechar este truco ya antes de que lo parcheen, porque solamente está parcheado mañana o pasado mañana. Pero bueno, eh, yo os lo digo ya lo antes posible para poder ayudaros a subir niveles en Fortnite. Una vez ya aquí arriba, lo único que tenemos que buscar es el botón de interactuar y le damos a la X, en mi caso para interactuar esperamos a nuestro compañero para entrar y cuidado no darle a ese botón de aquí lo único que tenemos que hacer es saltar a las colchonetas y ya nos estará dando hasta 50.000 de experiencia a mí no me da nada como he dicho antes el caso mío es porque ya lo he dicho tantas veces que se me crasea pero bueno si sí funciona probarlo eh si no me dejáis un dislike para que veáis en el caso de mi hermano le ha subido hasta 50.000 de experiencia y una vez os dé 50.000 experiencias, solamente reiniciar el mapa y lo volvéis a hacer hasta 20.000 de experiencia y otra vez así hasta que no os dé nada como he hecho yo. Yo es que lo he tenido que comprobar varias veces a ver cuál es la, el método más fácil, pero el método más rentable es este de aquí. I'm walking alone, the streets And I can see my own silhouette. I'm getting stronger step by step.